Muy buenas tardes a todos. Una vez más, tenemos eh, otro evento del día de hoy. Ahora tenemos como invitado al licenciado Héctor Valle Mesto. Él es el director de Fun Salud, pero bueno, vamos a leer de forma breve su semblanza. Es mexicano, nació en 1970, casado con dos hijos y ha trabajado en temas relacionados con salud desde 1993. Comenzó trabajando para Siba Geigy en la división farmacéutica con Siva Biayon, ocupando diversas posiciones en ventas, mercadotecnia, nuevos negocios, como director de unidad de negocio y como gerente general de México, Brasil y Argentina. Más tarde se incorporó a Novartis Pharma como director regional para Centroamérica, Caribe, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela y Chile, basado en Buenos Aires. Después fue convidado a Baleant, donde asumió la dirección general para México, Centroamérica, Caribe, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Fue director general del IMS Health, hoy IQVIA, empresa de investigación de mercados y consultoría farmacéutica, para la región que comprende México, República Dominicana, Guatemala, Venezuela y Colombia. Es socio fundador de InnovaSalud, fondo de inversión especializado en temas de salud. Ha sido miembro del Consejo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, de la Asociación Mexicana de Laboratorios de Investigación Farmacéutica, de la AMAI, Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados y Opinión Pública, del ITESEN Campus Ci Ciudad de México y actualmente es presidente ejecutivo de FUNSALUD, Fundación Mexicana para la Salud y presidente del Consejo Promotor de Tecnologías de la Información en Salud de FUNSALUD. Actualmente imparte el diplomado en dirección farmacéutica en el TEC de Monterrey, Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, eh, puede continuar con su ponencia. Muchísimas gracias, pues un gusto estar aquí con ustedes eh, realmente la idea es darles una visión de lo que está pasando en materia de salud en el país y a partir de ahí entender eh, en esta coyuntura eh, cómo las tecnologías nos pueden ayudar a transformar realmente el acceso a la salud del país. Eh, a lo largo de la presentación voy a utilizar de ejemplo eh, diabetes. Eh, diabetes nos parece que es un indicador que nos va a poder mostrar y que ustedes vean la problemática de acceso a la salud, pero lo importante es que así como hay diabetes, hay otras muchas enfermedades y en todas ellas se nos puede generar esa preocupación de acceso a salud. Y sí, sin duda la tecnología es crucial para poder ayudar a cerrar la brecha de acceso a la salud. Hoy iniciar diciéndoles que México es un país que invierte menos de lo que debería en salud. La única manera de saber si invertimos poco o mucho es realmente compararnos con otros países. Y para eso la forma de hacerlo es compararnos con los indicadores de la OCDE. Y, veremos, y hablaremos un poco de eso. México es un país que ha evolucionado de ser un país joven a ser un país adulto. Y tiene implicaciones muy grandes para el sistema de salud, para ti, para mí, para las mexicanas y los mexicanos. Antes éramos una población joven. Y esa población joven realmente, con un antibiótico, con un con un antifebril, se curaba en siete días. En la medida que nos estamos poniendo viejos, las poblaciones desarrollamos enfermedades crónico y crónico-degenerativas. Y esas enfermedades requieren tratamiento constante y muchos de ellos, como el caso del diabetes, del que hoy hablaremos ampliamente, tiene duración toda la vida. En México le hemos prometido a la población, y cosa que es correcto, que debe de tener acceso total a la salud. ¿Y qué quiere decir eso? Que vamos a cubrir a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, en todos los medicamentos, en absolutamente todas las enfermedades, todos los costos que eso implique. Suena bonito, suena lo que todos queremos, pero la realidad es que es muy complejo que eso se pueda dar. Entonces, el reto que tenemos como sistema es un reto realmente sustancial. Y eso hace que hoy en día cuando tú o yo o nosotros enfrentamos el sistema de salud, nos encontramos que salimos a hacer un gasto de bolsillo importante. En ocasiones nos encontramos nosotros pagando el medicamento, nosotros pagando los hospitales, pagándole a los médicos y no utilizando el sistema de salud público de manera óptima. Eso es lo que llamamos gasto bolsillo. Cuando tenemos un país donde el gasto bolsillo es muy importante, termina afectando el desarrollo del país en otras áreas, por lo que deberemos defender a reducir el gasto bolsillo. Y sin duda eso genera una gran cantidad de inequidades en el sistema de salud. Hoy nos tenemos que parar y pensar en un sistema que sea diferente, un sistema realmente que sea equitativo. Y para ello se necesita repensar cómo hacemos salud, cómo vemos la demanda de servicios de salud y cómo también hacemos la oferta de servicios de salud. Ambos temas muy importantes y hablaremos de eso a lo largo de la presentación. Aspiramos un modelo que sea predictivo, preventivo, personalizado y participativo. Y donde las nuevas tecnologías nos ayuden a cerrar la brecha de acceso a salud. Un modelo donde sin duda el gobierno tendrá que invertir más en salud, pero también donde el sistema público y privado trabajando de la mano le brindemos una mejor oportunidad de salud a la población. Ya decía yo antes que pasamos de ser una población joven a ser una población adulta. Si ustedes ven esta gráfica y ven cómo era el México de, dos, de 1990 o de 2019, era un México realmente con una población mucho más joven. Cuando acompañamos la gráfica en tono amarillo, nos, ve, nos damos cuenta cómo va a ser el México del 2100. Un México, un México fundamentalmente viejo. Y eso tiene implicaciones importantes. Si vemos esta gráfica, nos damos cuenta cómo en el México de 1990, las principales causas de discapacidad tenían que ver con enfermedades de niños. Problemas respiratorios, temas maternos, temas neonatales, enfermedades del estómago. Cuando vemos en México del 2019, la enfermedad que nos genera una de las mayores causas de discapacidad es precisamente diabetes. Y por eso he elegido hoy hablar de diabetes para que nos sirva de ejemplo. Además, otras enfermedades cardiovasculares, cánceres y muchas otras que están en desarrollo. La mayoría de ellas crónico-degenerativas. Lo que eso quiere decir para el sistema son gastos constantes para el sistema de salud, gastos para las familias y tenemos que trabajar para que sea diferente, porque si no, no vamos a sacar adelante el sistema de salud. Si hablamos de las principales causas de muerte y cómo cambiaron de 2009 al 2019, nos daremos cuenta de ese crecimiento importante de algunas enfermedades, temas como diabetes que está ahí ya en el número 2 y que hoy me servirá de foco. Esta gráfica lo que muestra son aquellas enfermedades eh, que representan para el sistema los mayores retos, aquellas que se encuentran en el cuadrante superior derecho. Para todos aquellos que están estudiando temas que tienen que ver con salud, si quieres dedicarte a algo en salud y quieres ayudarle al país a resolver temas sustanciales, dedícate a esas enfermedades. enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica, diabetes... Son enfermedades que hoy nos consumen muchos recursos, que mucha gente necesita el apoyo y donde todos los avances que tú puedas hacer desde tu trinchera serán de utilidad para todo el país. Ya decía yo antes que México invierte poco en salud. La única manera de saberlo es cuando vemos la gráfica del lado izquierdo. Nosotros invertimos el 5.5, el Producto Interno Bruto en Salud. ¿Eso es mucho o poco? Bueno, América Latina invierte el 8.3%. Y los países de la OCDE, el 8.9%. Cuando nosotros comparamos ese gasto y lo vemos entre público y privado, lo que te das cuenta es que hay un alto componente en el caso de México de gasto privado, el 49%. Es mucho poco, compáralo con el del lado derecho de la OCDE. La OCDE realmente la inversión es del 29% de gasto de bolsillo. Es decir, hay realmente una oportunidad de que el gobierno asuma un gasto mucho mayor y entonces podamos realmente liberar el gasto de bolsillo para las mexicanas y los mexicanos. Cuando haces una poca inversión en salud, te afecta de tres maneras importantes. O tienes falta de acceso a medicamentos e insumos para la salud, o tienes poca infraestructura hospitalaria o no la ideal, o tienes pocos recursos humanos o no los que requieres en los lugares donde lo requieres y de las especialidades que lo requieres. Observemos qué pasa, por ejemplo, en materia, de de, en materia de recursos humanos. Por ejemplo, México tiene 2.4 médicos por cada mil habitantes. Es mucho poco, los países de la OCDE tienen 3.5. Del lado derecho, si vemos el número de consultas per cápita, somos de los países que hacemos el menor número de consultas per cápita. Es decir, deberíamos estar haciendo muchas más consultas, lo que nos ayudaría a detectar a tiempo muchísimas enfermedades. Esta gráfica muestra las especialidades y el número de médicos que tenemos en cada una de las especialidades. Si ustedes se dan cuenta, médicos generales, odontólogos, ginecólogos, pediatras, tenemos bastantes. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema hecho para el México de los noventas, para cuando México era un México joven, donde nacían muchos niños. Por eso hay muchos ginecólogos, ginecólogas, pediatras. Es decir, dejamos un sistema desarrollado, para un México que ya no somos más. Estamos evolucionando y nos estamos convirtiendo cada vez en un México mucho más viejo. Si ustedes acompañan esta misma lista y ven, por ejemplo, el número de cardiólogos que hay, pues hay muchísimos menos. En el caso específico de diabetes, endocrinólogos. Endocrinólogos están casi hasta abajo de la lista. Hay 893 para todo México. Recordemos que México tenemos entre 12 y 14% de la población con diabetes. Imaginen nada más el reto. Si seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo hoy, para el año 2030 México va a necesitar 400 mil médicos más. Pero es importante decir una cosa adicional. No solo necesitaremos más médicos, sino necesitaremos médicos de especialidades que hoy no tenemos. Tenemos que repensar cómo generamos médicos y a qué se dedican esos médicos. Pero más importante, no los tenemos en las geografías que los necesitamos. Si vives en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey o en las capitales de los estados, tener acceso a los médicos es relativamente fácil. Debo decir que hay muchos estados, con los números que acabas de ver, en donde no hay muchas especialidades, en el estado completo. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa al interior de los estados? ¿Qué pasa cuando vas al interior de un estado como Michoacán, o Oaxaca o Chiapas? Hay muchísimas especialidades que no las hay, pero los tengo noticias, tampoco las va a ver. Y no las va a ver porque México vive una coyuntura de inseguridad donde los médicos no se quieren ir muchas veces al interior de los estados. Pero también porque una parte del ingreso de los médicos viene de la clase media. Y en lugares donde, de su práctica privada, que la clase media es la que la fondea. Y en esos lugares donde la clase media no es suficiente, tampoco el médico puede tener ese ingreso adicional. Entonces no vamos a lograr que los cardiólogos o los oncólogos se vayan a vivir al interior de Michoacán, o al interior de Chiapas, o al interior de Oaxaca tenemos que repensar cómo hacemos salud. Y ahí es donde las tecnologías dan una gran oportunidad de ayudar a cerrar la brecha de acceso a personal de salud, teniendo los médicos correctos, pero también usando las tecnologías correctas. Si hablar yo de infraestructura, la infraestructura es también un reto. México tiene una cama por cada mil habitantes. Los países de la OCDE tienen 4.4. Si tú eres derechohabiente del IMSS, ese uno no es uno. Es 0.75. Es decir, hay menos camas porque el número de derechohabientes que el IMSS requiere. Tenemos que trabajar de manera diferente. Si seguimos en esta ruta, México va a necesitar 300.000 mil camas para el año 2030. El costo de cada cama en un ambiente intrahospitalario es de un millón de dólares. Imagínate lo que se necesita. Es decir, tenemos que cambiar la manera de hacer salud. Tendríamos que hacer salud de manera diferente. Cuidarnos nosotros desde chicos cuidar nuestra alimentación, pero también encontrar maneras de atajar salud diferente. Podríamos hacer salud desde casa. Imagínate que en lugar de que fueras a un hospital, una gran parte de la atención pudiera ser desde la casa. Hoy, en COVID, es muy evidente, podríamos hacer cosas realmente diferentes. Repensemos el sistema de salud. Si, si hablamos de otros equipos, como resonancias magnéticas o tomografías, los números son igualmente complejos para México. Tenemos 2.6 resonancias magnéticas, los países de América Latina 4.9 y los países de la OCE 16.5. En la gráfica del lado derecho verás que pasa lo mismo en tomógrafos. El reto no es menor. México tiene un reto grande. Cuando hablamos de acceso a medicamentos, consumimos menos medicamentos que los países que tienen mejores resultados. En esta gráfica lo que hemos buscado es representar países que tienen enfermedades parecidas a México Junto con México y otros países en América Latina. ¿Qué es lo que encontramos? Los grupos, los países que tienen mejores resultados en esas enfermedades, como son Japón, Reino Unido, Alemania, Francia y Suecia, consumen más medicamento que los países que tenemos peores resultados, como somos Turquía, Polonia, Brasil, Argentina y México. Si hablamos de las moléculas en general que son necesarias para las enfermedades más importantes que aquejan a México, consumimos 66% menos. La Organización Mundial de la Salud clasifica algunas de estas moléculas en moléculas esenciales y las moléculas esenciales para las enfermedades que México requiere, consumimos 60% menos. Y de las moléculas nuevas, de las terapias innovadoras, 93% menos, lo que sin duda genera otra vez un problema para nuestro país. Cuando hablamos de acceso, una de las partes importantes en medicamentos es cuánto tiempo tarda una medicina de que se registra ante la cofeprisa hasta que está disponible. Este estudio, que desafortunadamente no lo tengo actualizado, pero representa parte del sexenio pasado, el medicamento estaba de que se registre la cofeprisa hasta que está disponible en el IMSS, en el ISTE, en el INSAB y en Pemex, en todos lados, cuatro años. ¿Es mucho o es poco? Bueno, Brasil lo hace en tres, el Reino Unido en dos, Japón en dos, Francia en menos de dos años y así consecutivamente. Quiere decir que el acceso a los medicamentos en México demora más que en otros países. Y hoy lo vemos con las vacunas. Hoy está claramente representado. Esta semana ya inició la vacunación en Inglaterra. Nosotros todavía no tenemos vacuna. Ya la tendremos, pero eso genera una inequidad para el país y una capacidad de desarrollo diferente. También debo decir que en esta gráfica se representa en la barra azul la parte regulatoria. ¿Qué pasa en México cuando un producto ya tiene registro? Si tú tienes capacidad de pagarlo, puedes ir a la farmacia privada y lo pagas. Pero si no, tienes que esperar tres años más para que esté disponible en el sistema público si llega a estar disponible. Es decir, el reto de acceso a medicamentos también no es menor. Hasta aquí, lo que he estado hablando es que esa reducción en inversión en México, que es histórica, llevamos 30 años de subinversión en salud, se refleja en tres temas. O tenemos, no el personal de salud adecuado, ni en tipo de especialidad, ni en geografías, no tenemos los medicamentos en tiempo y forma, y no tenemos la infraestructura en tiempo y forma. Es decir, tenemos una brecha de acceso a la salud. Hemos prometido que vamos a cubrir a todas las mexicanas y a todos los mexicanos, que les cubriremos todos los tratamientos y que cubriremos todo el costo. Estamos lejos de ello. El sueño es correcto. Pero hay que entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer y cómo hacerlo. Todos los que están aquí, todos los que hoy tengo la oportunidad de que me estén escuchando, me tienen que ayudar. El sistema es de todos: es tu sistema, es mi sistema, es nuestro sistema, es el sistema de México, el que tenemos que construir todos juntos. Eso que he explicado hasta ahorita se traduce en esta gráfica. El inicio de la gráfica es la brecha: la brecha de acceso a salud, el no encontrar un médico el no encontrar un hospital o el equipo que necesitas, el no encontrar una cama hoy en COVID para estar hospitalizado, o el no encontrar una medicina para poder ser tratado. Esa es la brecha. ahí arrancamos, ahí estamos. En esa coyuntura nos tocó el COVID. Y ahora, ¿qué pasa hacia adelante? Bueno, vamos a demandar, como lo demuestra la gráfica en azul, más servicios. ¿Por qué? Porque vamos a ser más mexicanas y más mexicanos. Porque vamos a ser más viejos. Porque vamos a desarrollar más enfermedades crónico-degenerativas. Si no hacemos las cosas de manera diferente, solo vamos a demandar más salud. La gráfica de abajo, la línea de abajo, la representada en color rojo, habla sobre cómo ofertamos sistemas de salud. ¿Cómo ofertamos? Pues en un sistema que es disfuncional. Por un lado el IMSS, por otro el ISTE, por otro Pemex, todo separado. Y el privado también. Eso genera ineficiencias. Y esas ineficiencias, además con poca inversión, pues nos hace que no logremos sacarle el máximo provecho al sistema de salud. Además, terminamos pagando de bolsillo una gran parte del sistema. Deberíamos cambiar, debemos buscar un sistema que sea mucho más eficiente y, por supuesto, en donde tenemos que invertir más. ¿Cómo lo vemos desde la Fundación Mexicana para la Salud? Tendríamos que hacer un sistema que desde la demanda realmente reduzcamos la demanda. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que creemos nosotros es que deberíamos aspirar a tener, que ser, a tener un sistema que sea, primero, predictivo. ¿Qué quiere decir predictivo? Va a llegar un momento donde tú, yo, todos nosotros, vamos a tener nuestro análisis de genética. Y entonces vamos a saber realmente cómo me encuentro. Vamos a saber qué tengo tendencia a desarrollar. Y si ya sé que tengo tendencia a desarrollar, voy a poder entonces hacer prevención. Y en ese momento, de manera personalizada, tú sabrás qué tú tienes que comer y qué no. Qué yo debo comer y qué no. ¿Qué tipo de ejercicio tienes tú que hacer y cuál no? Por ejemplo, yo tengo un problema en las articulaciones. Si yo corro pensando que además eso me ayuda a bajar de peso, en lugar de ayudarme a bajar de peso, termina estropeándome las articulaciones y genera un efecto negativo. A lo mejor incluso más caro para mí, peor para mí, peor para el sistema de salud. Por eso debemos atender de a hacer medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Participativa es muy importante Primero, el responsable de la salud eres tú. Yo soy responsable de la mía, tú de la tuya, cada quien responsable de su salud, no el médico. Cada quien debe ser responsable de su propia salud. Segundo, nos parece que es importante que los pacientes, cuando desarrollen una enfermedad, platiquen entre ellos. Hay ejemplos muy positivos, los fumadores. Por ejemplo, cuando platican entre ellos, ayudan a salir adelante. Lo mismo pasa con los alcohólicos. Lo mismo pasa con las personas que sufren, por ejemplo, cáncer de mama. Hombres y mujeres que te sufren cáncer de mama y cuando platican entre ellos, se pueden ayudar. Y lo más importante en el tema de participativo es, queremos tus datos. Por supuesto, anonimizados, no quiero saber quién eres, pero necesito los datos para entender qué es lo que sí funciona y no funciona en el sistema de salud. Eso es fundamental. Desde el lado de la oferta, esperamos a que realmente haya mucha más inversión, muchas más eficiencias y por supuesto un sistema en el cual la tecnología nos ayude a generar una disrupción importante. Voy a hacer rápido un análisis de diabetes para que vean el impacto de la diabetes y lo que ha pasado durante la pandemia. Ya dije, diabetes es muy importante. Entre 12 y 14% de la población tienen diabetes. Diabetes le cuesta a México el 2.25% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo dinero. Solo una enfermedad, la más importante para México. Y sabíamos que cuando llegaba el COVID, si tenías diabetes, había un riesgo adicional. Muchas otras enfermedades también, pero hoy estamos hablando de diabetes. Entonces, si una persona que tiene diabetes, la teoría decía que tenía más una tendencia mayor a tener un efecto negativo por COVID. ¿Será cierto o no? Ahora lo vamos a responder. ¿Qué es interesante? Cuando llega COVID, la gente con diabetes evidentemente deja de ir al médico. Y deja de ir al médico y a los hospitales, porque como a ti y a mí nos daba miedo ir al ambiente hospitalario. Nos dijeron, quédate en casa, cuídate en casa. Y si vas a la... y, y no vayas al ambiente hospitalario, mucha de esa gente con diabetes se descuidó, no fue a ver al médico, no tomó su medicina. Y no tomó su medicina porque no iba por ella, porque no iba a la farmacia y se fueron descuidando. Eso pues, tiene que tener alguna repercusión. Además, recordemos que estando en la pandemia, mucha gente se encerró en casa, comió más y no hizo ejercicio. Para un paciente diabético, toda esa fórmula, pues no tiene otra opción más que complicarla más. Recordemos que en diabetes además hay pocos médicos. Ya habíamos dicho, el especialista es el endocrinólogo y no hay suficientes endocrinólogos en el país y menos cuando hablamos de que en las geografías correctas las haya. Esta gráfica muestra la distribución de endocrinólogos en el país. Hay varios estados, los señalados en rojo, donde a un endocrinólogo le tocaría hacerse cargo de más de 20 mil pacientes diabéticos eh, bajo su responsabilidad. Eso quiere decir que uno de esos médicos, si de ahí era consulta a los 365 días del año, tendría que atender a diario más de 50 personas. No hay manera, no hay manera si hacemos salud de manera tradicional que los tratemos. Y debo decir, como pueden leer abajo del lado derecho, que hay varios estados donde ni siquiera hay cinco endocrinólogos en todo el estado. Ejemplo de ello, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala y así otros estados donde ni siquiera hay cinco endocrinólogos en todo el estado. Es decir, como ya había explicado antes, hay una falta de acceso precisamente a personal de salud. Hablemos de medicamentos. ¿Qué ha pasado? Bueno, esta gráfica del lado izquierdo explica el consumo de medicamentos a lo largo de los últimos años, medicamentos para diabetes. Del lado izquierdo, como pueden ver, en el año 2018 se consumieron 129 millones de unidades de productos para diabetes. En el año 2019, 133 millones. En lo que va desde 2020, esta gráfica está hecha hasta agosto, se están comparando siempre agosto, agosto y agosto, 127 millones. Quiere decir que se consumió menos medicina para diabetes en 2020 que en 2019 y que en 2018. Eso quiere decir que tenemos mexicanas y mexicanos que no están siguiendo su tratamiento. Como pueden observar, en la parte verde está representado el IMSS y el ISTE. El IMSS y el ISTE, cuando comparo 2020 contra 2019, consumieron 2.3% menos medicamentos. Es decir, hay una serie de pacientes que hoy están afiliados al IMSS y ISTE que no han tenido acceso a su medicina, ya sea porque no la ha habido o porque ellos no han ido por ella. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Precisamente en muchos casos, justificado por el, medio, por el miedo de la pandemia. En el caso del extinto seguro popular o INSABI, la reducción es del 34%. Quiere decir que hay 34% menos de consumo de medicamento de diabetes. Es gravísimo. Esa población, que es precisamente la que no tiene acceso a seguridad social más estructurada, como lo es el INSUELISTE, es la que está peor, es la que tiene menor acceso a medicamento para diabetes. En el caso del sector privado, ha crecido el 8.9%. ¿Por qué ha crecido? Porque también hay personas del medio público que se han acercado a la farmacia con tal de no ir a los hospitales médicos, a los hospitales grandotes, y entonces ir a la farmacia a comprar su medicamento. Por eso ha subido un poco. De cualquier manera, el ver que México, con la problemática de diabetes que tengamos, consumamos menos medicamento que los años anteriores, no está bien. Y entonces nos obliga a repensar. ¿Qué ha pasado en salud? Y les voy a mostrar estas siguientes gráficas. Esta, en, esta, en esta lámina, del lado izquierdo, está representado el número de pacientes que fueron hospitalizados con COVID de todas las enfermedades en general, eh, pero que además tenían COVID. ¿Y qué pasó? ¿Qué, ¿Qué porcentaje de ellos estuvieron en el medio ambulatorio, del lado izquierdo, y en el medio hospitalizado? Si ponen atención en la gráfica del lado izquierdo, lo que observaremos es que al inicio de la pandemia casi el 50% de los pacientes estuvieron hospitalizados. Conforme fue avanzando la pandemia, ese número cayó. Del lado derecho, lo que observamos es qué porcentaje de esos pacientes fallecieron. Y lo que vemos también, representado en el digamos el color café clarito, café fuerte, café oscuro, el 50% de ellos fallecieron al inicio de la pandemia. Después ese número fue bajando. ¿Cómo cambia este número cuando ahora vemos solo pacientes diabéticos? Vean esta gráfica cuando comparada con la pasada. El número de pacientes hospitalizados, como se observa en la gráfica del lado izquierdo, es mucho mayor cuando un paciente es diabético. Vean de nuevo la gráfica anterior y ahora vean la nueva. Como el naranja se incrementa de manera sustancial en las gráficas del lado izquierdo, eso se debe a pacientes diabéticos, el mayor número de ellos terminan hospitalizados. Y del lado derecho podemos observar qué pasa si fallecen o yo. La mayor parte de ellos tienden a fallecer. Miren esta gráfica que son los no diabéticos y ahora cuando veo los diabéticos, cómo se incrementa el número de manera sustancial. Quiere decir que un paciente diabético, en efecto, por falta de acceso al, médica, al médico en tiempo y forma, y después al medicamento, termina teniendo peores resultados. Termina siendo mucho más hospitalizados y además, desafortunadamente, en un mayor número terminan falleciendo. Esta última gráfica lo demuestra también. En rosa están representados los pacientes que son no diabéticos y la parte de abajo, los verdes y azules, son los que sí son diabéticos. Como se puede observar, la tasa de supervivencia de un paciente diabético tiende a ser menor. Entonces... Volvemos a la discusión anterior. Tenemos que repensarnos el sistema de salud. Si seguimos haciendo salud como lo hacemos de manera tradicional, los resultados no van a ser buenos. Tenemos que mejorar nuestra capacidad de dar acceso a salud, acceso a médicos, acceso a infraestructura, acceso a medicamentos y a dispositivos, a todo el tema de salud. ¿Qué hemos pensado? Hemos pensado que tenemos que ver un sistema diferente. Como decía antes, que sea predictivo, preventivo, personalizado y participativo donde mejoremos el uso de los recursos, donde incorporemos las nuevas tecnologías, donde haya más recursos y donde el sector público y, y privado realmente trabajen de la mano. Por eso voy a hablar ahora de la tecnología, el rol tan importante de la tecnología. La tecnología es difícil. La tecnología a veces la gente no cree en ella. Recuerdo hoy, cuando hace algunos años todavía la gente decía que las computadoras iban a ser de poco uso. Cuando los aviones nunca iban a ser un modo de transportación. Hoy tengo amigos que les digo que les hago un examen genético y no quieren. Les da miedo saber. Decíamos que la televisión no iba a ser vista. Y durante mucho tiempo se veía muchísimo. Y luego sí si se dejó de ver, se volvió a ver y otra vez ya se ve poco. Hoy ven Netflix y otras cosas y la tele tiene poco espacio. En algún momento se dijo que el Internet no iba a aportar ningún valor. McKinsey, una de las consultoras más grandes... En los 80s le dijo a AT&T que no tenía que invertir en telefonía móvil. ¿Por qué? Porque no iba a ser relevante. Que si acaso para el año 2000 iba a haber un millón de usuarios de celulares en el mundo. Cuando llegó el año 2000 había 100 millones de usuarios. Hoy vivimos una época completamente diferente, donde la tecnología es fundamental. Y donde la tecnología tiene 5 Ds que son muy importantes hablar de ellas. Casi todo está digitalizado. Hay una fuerte disrupción. Las cosas tienden a desmaterializarse, a desmonetizarse y afortunadamente a democratizarse. Se digitaliza y todo está en tu teléfono. Casi todo está ahí. De disrupción voy a hablar un poquito más adelante. De desmaterialización, hemos visto cómo todo, una cámara fotográfica se metió en el celular, el GPS se metió en el celular, la agenda se metió en el celular y todo está ahí en el celular. Y hoy por primera vez vemos cosas que valen cero. Es decir... Tú puedes hacer una consulta en internet y el costo es cero. Te puedes tomar una fotografía y miles de fotografías en tu teléfono y vale cero o casi cero. Antes eso tenía un costo. Ya aprendimos a hacer las cosas casi a valor cero y eso es muy positivo. Y por otro lado, gracias al celular, hemos podido democratizar. Y democratizar la salud, tenemos que seguir trabajando en esa ruta. Es muy importante seguir estas 5Ds y aprovechar todo en la tecnología. Dejé de irrupción para decir esto. Cuando hay... Disrupción cuando se presenta uno de los siguientes escenarios: cuando hay una experiencia complicada para el cliente, cuando hay una ruptura de confianza por parte del cliente, cuando hay redundancia de intermediarios o cuando hay falta de acceso a un bien o servicio. Hoy, salud está exactamente en esa dinámica. Si ustedes recordarán antes, no existían los médicos pegados a las farmacias, los consultores adyacentes a farmacia. Hoy existen. Y esos existen porque la experiencia antes era complicada para el cliente. Ir al hospital, que te atendieran, que te dieran consulta, que estuvieran disponibles los médicos, era complejo. Y se hizo una disrupción. Se pusieron médicos junto a las farmacias y cambió la dinámica. Necesitamos seguir cambiando la dinámica en salud. La falta de acceso a salud es un tema crítico. Y está en tus manos, en las mías, en las de todos nosotros, trabajar para hacer esa disrupción. Normalmente la disrupción viene de lugares diferentes. No siempre en el mismo lugar. A lo mejor lo más claro es de dónde vino la disrupción en, en materia de telefonía ¿no? y de computadoras. No siempre viene en el mismo lugar. Trabajemos y pensemos cómo hacer la disrupción del sistema de salud. Voy a hablar de cuatro tecnologías que son fundamentales, de ocho tecnologías, perdón, que son fundamentales y que en materia de COVID habrían cambiado dramáticamente la dinámica de las cosas. La más importante, sin duda, está es medicina Imagínate que todas estas personas que han sufrido de COVID las pudiéramos haber atendido a tiempo, a través de su celular, desde el teléfono, en su casa. A lo mejor hubiéramos evitado muchas muertes, les pudiéramos haber ayudado mucho, pero no teníamos listo el sistema para dar consultas de telemedicina. Lo hemos discutido ampliamente, pero no lo tenemos resuelto. La ley general de salud no describe la telemedicina. En teoría no existe cuando en la práctica lo hacemos. El Internet de las cosas, y voy a hablar de él, ¿qué hubiéramos hecho con robots, con drones, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, impresión en tercera dimensión, e inteligencia artificial? Ocho tecnologías que tenemos que acelerar su incorporación en salud para realmente cambiar la dinámica del sistema de salud. Las tecnologías sufren en sus ciclos. Hay ratos donde unas están más en boga, otras en menos. Después pasan por una etapa que todos nos desilusionan para realmente ya encontrar su uso real. Telemedicina es una de estas y, como decía, una compleja. Compleja porque no lo hemos logrado hacer realidad. No está claro exactamente qué es telemedicina. Hay muchas discusiones de qué es telemedicina. Qué tanto es la interacción con el paciente y qué tanto realmente es solo el trabajo entre los médicos para apoyar a un paciente. Si tú estuvieras hoy al interior de Michoacán, como decía antes, si no hubiera acceso a un oncólogo, imagínate que tu médico se pudiera conectar con un oncólogo en el Instituto Nacional de Cancerología. Entre ellos se apoyaran y te dieran consulta. Entonces sería mucho mejor, ya no tendríamos que pensar en esa familia al interior de Michoacán que tuvo que viajar a Morelia para buscar servicios de salud y que muy probablemente terminó en la Ciudad de México, en Guadalajara o en Monterrey siendo atendida. Aquí tenemos un pendiente grande para desarrollar. Precisamente la telemedicina está definida como la utilización de las tecnologías de la información para la transferencia de información médica con finalidades diagnósticas, terapéuticas y educativas. Los principales servicios de telesalud tienen que ver con los servicios de asistencia remota, como lo he escrito antes, pero también con los servicios de gestión administrativa para pacientes, con la formación a distancia de personal de salud y, por supuesto, con la evaluación e investigación colaborativa. Estamos trabajando en la Fundación Mexicana para la Salud para poner en práctica toda la regulación. Justo la semana pasada, condujimos un taller en el que participó el IMSS, el ISTE, Pemex, la Secretaría de Salud, el TEC Salud, la Facultad de Medicina de la UNAM y que nosotros, en conjunto con todos ellos y con el Consejo de Salud General, desarrollamos para acelerar la implementación de todo lo que quiere decir salud digital. Reconocemos que se necesita infraestructura, reconocemos que se necesita la capacidad de las redes para ayudarnos, para poner el Internet a funcionar en todo el país y que realmente esto nos empuje. Pero necesitamos también protocolos de funcionamiento, qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y poner las herramientas a funcionar. Solo así podremos incorporar la telemedicina. Realidad virtual es sin duda un área muy interesante. Abarca la simulación quirúrgica. Hoy en día hay tratamiento de fobias. También trabaja en cirugía robótica y en capacitación. Hay muchos pacientes que son tratados hoy de dolor, por ejemplo, con realidad virtual. Y es muy positivo. La capacidad de distraer a la mente para sanar el cuerpo. Y eso es importante. También debemos de ver cómo lo vamos a aplicar. Y nos sirve, por supuesto, en el entrenamiento para los médicos. Es una herramienta de gran utilidad potencial en temas como ansiedad, en el manejo del dolor crónico, en la reducción en el uso de opioides en países como Estados Unidos, donde hay un gran uso de opioides. Y, por supuesto, en ayudar a las mujeres durante el trabajo de parto. Ese tipo de cosas están hoy en investigación. Tenemos en México grupos trabajando en eso. En la Facultad de Medicina de la UNAM se está trabajando en eso. Deberíamos de seguir apoyando ese tipo de investigación que sin duda es fundamental. Imagínense hoy, en época de COVID, si esto fuera realmente ya estuviera accesible, lo que hubiera ayudado para manejar temas de ansiedad y depresión de toda esa cantidad de gente que ha vivido muy mal en encierro en casa. Esa ayuda ideal nos podría ayudar mucho. Lo mismo para extraer un paciente que está sufriendo y que necesita tratamiento. Realidad virtual es hoy una realidad, hay que trabajar con ella. Esto, en, en materia de realidad virtual, estas nuevas, estas imágenes y esto lo que permiten es transportar a las personas a lugares distintos. Reflejan espacios de paz, de tranquilidad y los ayudan a desconectarse de todo el estrés, el dolor, las molestias que, que, que, que muestran. Probablemente el lugar más avanzado para los que quieran trabajar más con esto es el Cedar Sinai Health System. Y ahí el doctor Brennan Spiegel es un mago en la materia. Acaba justo de publicar un libro, los invito a leerlo. Y es justo, habla sobre realidad virtual y realidad aumentada. Cuando hablamos de realidad aumentada, a quien tengo que hacerle el honor acá es al doctor Shafi Ahmed. He tenido el gusto de convivir con Shafi, de traerlo a México a que venga a dar pláticas. Él realmente utiliza la realidad aumentada para hacer entrenamiento de médicos. Es probablemente los médicos que han entrenado al mayor número de médicos de manera simultánea. Y estamos hablando de entrenar a más de 70 mil médicos en, en, al mismo tiempo mientras hace una cirugía. Realmente es impresionante. Hay que seguir trabajando con este tipo de cirugías. Impresión es importante. La impresión en tercera dimensión, sin duda, es es un tema que es un poco más viejo de lo que parece. Las piezas dentales impresas. Pero hoy en día imprimimos también, por ejemplo, maxilofaciares. Pacientes que cursan con cáncer y que necesitas cambiarle un hueso. Hoy le puedes cambiar el hueso por una, por, por una impresión en tercera dimensión. Sé que en este mismo eh, congreso que están organizando, tuvieron el gusto de escuchar a Mauricio Toro. Probablemente una de las personas que más sabe en esta materia. Imagínense el paso de imprimir autos en tercera dimensión de Fórmula 1, piezas para los carros de la Fórmula 1, a imprimir partes del cuerpo humano. ¿Qué está pasando? Estamos dejando imprimir papel, o pasando a imprimir papel, a imprimir cosas, y vamos a imprimir vida. Y eso es crucial. Vamos a llegar a imprimir vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú sepas, como decía antes, que tenías medicina predictiva, preventiva, personalizada y participativa, que potencialmente tu hígado o tu riñón te puede fallar, lo vas a poder imprimir, se lo vas a poner a un cochinito, a un pequeño cochinito, lo vas a tener ahí y vas a tener ahí tu órgano para cuando el tuyo te falle. Es decir, hemos avanzado muchísimo también en esta materia y vamos a seguir avanzando cantidad. Inteligencia artificial sin duda es uno de los grandes temas. El uso de algoritmos es crucial y aquí hoy es y muy importante la información. Por eso les decía antes, cuando hablamos de salud y hablamos de participativa, necesitamos que participen con los datos para que cada día analicemos mejor. ¿Qué es lo que vemos? Imagínense todo el beneficio en el tema clínico. Hoy cuando tenemos toda la información que hay sobre COVID, por ejemplo, imagínense que ya supiéramos qué es lo que sí funciona y no funciona cuando veo tus síntomas. El saber realmente el médico qué es lo que te debería de dar, qué va a pasar el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, así, sería de gran utilidad. Estamos avanzando mucho en inteligencia artificial. Estamos manejando un montón de expedientes clínicos en esa materia. Hoy en día hay avances muy importantes en imágenes. Por ejemplo, uno de los que es casos más importantes es el análisis de imágenes para cáncer de mama. Uno de los retos importantes, así como demostré el de endocrinología, es el que hay pocos radiólogos en el mundo. Y normalmente la necesidad de análisis no la cubre. ¿Qué está pasando? Las imágenes entran a los softwares, revisan realmente a través de algoritmos si esa imagen tiene cáncer o no y ayudan en el diagnóstico a los radiólogos. ¿Para qué? Para que sea más eficiente el proceso. Inteligencia artificial hay mucho pasando y vamos a ver cantidad de avances en chatbots, en genética personalizada y en el manejo, por supuesto, de los expedientes clínicos. El internet de las cosas es increíble, hoy casi todo conectado. Hoy, desafortunadamente, y les comento, gente que tiene y que está pasando por COVID, le puede reportar todo al médico, absolutamente todo desde la casa, todo conectado. ¿Qué tengo? Conectado el, el termómetro, conectado el oxímetro, conectada el baumanómetro, conectado el ecocardiograma y se van los reportes inmediatamente a los médicos entonces el médico sabe cómo tratarte. Eso se logra gracias al Internet de las Cosas, donde todo está conectado, donde los sensores y los monitores permiten estar monitoreando constantemente a pacientes. Y aquí los avances son infinitos. En cardiología hemos visto ya dispositivos que permiten estar dando seguimiento a un paciente que tiene riesgo de infartarse y avisarle a su cardiólogo y a la persona con más de 72 horas que está empezando a vivir un infarto. Imagínate lo que eso quiere decir la cantidad de vidas que podemos salvar y realmente la evolución del sistema de salud. Drones es una linda historia porque quien más sabe de drones en el mundo es un mexicano. Un mexicano que se llama Jordi Muñoz, que quiso estudiar en México. Tres veces lo rebotó el poli, no pudo entrar al poli y terminó estudiando en la Universidad de Sur de California. Hoy es el asesor del gobierno americano en materia de drones. Y es quien ha desarrollado los modelos más interesantes en drones y en submarinos. Los drones nos sirven, por supuesto, para llevar medicamento a zonas aisladas, pero también nos sirven para salvar gente, a salvar gente en un montón de oportunidades en, eh, en salud. Precisamente la atención médica en esto ha sido un cambio sustancial. Para los médicos, los robots es un sueño. El robot, por digamos, que todo el médico quiere tener es un da Vinci y trabajar con él. Y ese da Vinci les permite hacer cirugía de alta calidad. Pero hoy, por ejemplo, en, en Asia, lo pueden hacer a distancia. La capacidad de tener una red 5G permite operar, operar a distancia un paciente. Imagínense cuando estemos ahí lo que eso va a implicar. Sin duda, el Da Vinci es un éxito, pero los japoneses también desarrollaron Pepper. Japón es un país que tiene la mayor expectativa de vida, es el país con la mayor expectativa de vida, y Pepper se hace cargo de los adultos mayores. Puede ayudarle a pacientes mayores a cambiarse, a cuidarse, a bañarse, a suministrarles sus medicamentos y a estarlos atendiendo de manera constante. Ahí hay otros ejemplos de otros robots. El mundo de la robótica, sin duda, está muy avanzado. Blockchain, que se define como un registro compartido e inmutable de transacciones punto a punto, que se construye a partir de bloques de transacciones y se almacenan en un, en un libro digital, nos permite dar seguimiento de expediente electrónico, de identificación de pacientes, de seguimiento de recetas. Hoy México tiene un grupo que conduce Berardo Barojas, que hace seguimiento de recetas con blockchain. Aquí también hay mucho que vamos a ver. Y entonces debo decirles, ya para concluir, que así va a ser el futuro. Creo que tenemos hoy una tarea grande. Una tarea donde tenemos un sistema de salud que presenta una brecha de acceso. Y que esa brecha es responsabilidad tuya, mía, de todos nosotros cerrarla. La tenemos que cerrar haciendo salud predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Y tenemos ustedes y yo la tarea de garantizar que haya más recursos invertidos en salud, que que trabajemos de manera conjunta el sector público y el privado y que rápidamente incorporemos estas nuevas tecnologías para cerrar la brecha de acceso a la salud. Ha sido un gusto estar hoy con ustedes y estoy listo por si hay preguntas y respuestas. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su participación. Fue demasiado interesante la plática, muchos datos que, bueno, al menos en mi caso, no conocía y que son muy importantes para entender la situación de salud en el país. ¿no? Eh, sí tenemos unas preguntas de parte de los que nos estaban viendo en, en Facebook. La primera sería, ¿qué medidas se están tomando para dar un mayor acceso a la salud aquí en México? Bueno, bueno. creo que hoy en día, eh, entre las cosas que estamos trabajando es en la incorporación de nuevas tecnologías, el desarrollo de modelos que permitan nuevas tecnologías. He visto en, en el caso de la pandemia eh, en, las últimas, en los últimos meses, por ejemplo, el desarrollo de hospitales a domicilio. ¿Qué quiere decir eso? Grupos médicos que atienden pacientes en su casa y a través precisamente de tecnologías como las que citaba antes, logran dar monitoreo al paciente. Ese es un ejemplo de dar acceso y de también de reducir la demanda en el ámbito hospitalario dejando las cámaras para la gente que realmente lo requiere. El acuerdo que hemos desarrollado entre hospitales públicos y privados para que los públicos trabajen y también atiendan intervenciones que requiera el sector público es otro ejemplo. Entonces me quedaría yo con esos dos ejemplos para dar espacio a más preguntas que hubiera de, de los asistentes que ven. Gracias. Otra pregunta sería, ¿qué necesita el sistema de salud mexicano para poder implementar algunas de estas tecnologías que menciona? Y bueno, aquí yo le quiero agregar a la pregunta, eh, ¿en cuánto tiempo podemos pensar que nosotros ya estaremos viendo estas tecnologías integradas al sistema de salud en México? En, en la Fundación Mexicana para la Salud hemos creado un consejo promotor de nuevas tecnologías en salud. Ese consejo precisamente lo que hace es identificar las tecnologías eh, más relevantes para salud, cuál es el estatus del arte de esas tecnologías en el mundo y en México, y trabajamos para cerrar la brecha de acceso a esas tecnologías. Les puedo contar que, por ejemplo, en todas ellas se han generado grupos de trabajo en donde la UNAM ha tenido una participación muy importante, eh, tanto en la Facultad de, de, de Medicina como en la Ingeniería Biomédica, participando realmente en el entendimiento de, de, de dónde están esas tecnologías y después cómo vamos a cerrar la brecha. Cerrar la brecha implica mucho... En, en materia regulatoria, eh, en cómo regulamos estas tecnologías, cómo la misma autoridad las identifica, las acepta, rechaza las que no son buenas, se queda con las que sí son buenas. Y entonces hay una parte regulatoria, hay una parte de fomentar y apoyar la investigación. Entonces eh, seguiremos apoyando la investigación en las universidades, poniendo recursos detrás de los grandes proyectos para después traerlas a vida real. Entonces yo les diría... Hay un trabajo importante en la identificación de las tecnologías, identificar el estatus de esas tecnologías, poner los recursos económicos para que se desarrollen y después toda la parte legislativa, regulatoria para que se vayan incorporando. Eh, estas tecnologías a las que hoy hice referencia, todas ellas son trabajadas desde la Fundación Mexicana para la Salud en conjunto con las universidades para su rápida incorporación y que eso nos ayude a cerrar la brecha de acceso. Kevin. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta sería, ¿cuáles son los retos que enfrentan los estudiantes de los estudiantes actuales para poder cumplir con estas necesidades nuevas de la, del sistema de salud mexicano? Sobre todo considerando que ahora son ambientes multidisciplinarios, ¿no? Digamos, para implementar este tipo de tecnologías no basta con que seas únicamente médico o con que seas únicamente ingeniero, ¿no? Se da una gran importancia a la interdisciplinariedad. ¿Cuáles serían las perspectivas que tienen las universidades y los retos de los estudiantes hoy en día para cumplir con esto? Yo, yo veo como un momento muy positivo, ¿no? Un momento donde todos hemos aprendido que para resolver la problemática que se presente la tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Y eso quiere decir realmente incorporar gente de diferentes ambientes. Por diferentes ambientes nos referimos evidentemente a diferentes especialidades. Eh, en el caso de salud y todas estas tecnologías que hablamos, so, eh, obvio necesitan al, al, a los médicos y al personal de salud, a las enfermeras, a los técnicos. Necesitamos a los ingenieros que las hagan realidad, pero que las hagan realidad trabajando de la mano, codo con codo con el grupo médico. Necesitamos en muchas de ellas a químicos que ayuden en el proceso de las mismas, ¿no? Cuando vemos todas las pruebas que hay hoy en el mercado, las PCR, las rápidas, estas, las de antígenos, todo eso, pues ahí hay un grupo multidisciplinario sin duda trabajando. Necesitamos a los abogados, eh, a los abogados precisamente para que pongan el marco regulatorio a funcionar, para que lo describan, para que lo hagan realidad. Necesitamos a los economistas, a los economistas que nos ayuden realmente a ver qué vale la implementación de cada una de estas tecnologías y realmente cuáles son los beneficios de traerla, los costos de traerla y cómo cada día lo hacemos más eficiente. Entonces, yo diría que es un tema primero de muchas disciplinas. Por otro lado, necesitamos tener gente de todo el país. No importando dónde vivas, tienes que venir a ayudarnos. No es la misma problemática como decía antes, eh, la que enfrenta a alguien que está en la Ciudad de México, en un lugar donde hay señal de Internet buena o razonable, a cuando encontramos a alguien al interior de alguno de los estados más complicados del país donde no hay señal. Y entonces mucho de lo que hacemos acá se queda coartado. O necesita adaptaciones. Hicimos un trabajo muy interesante de monitoreo de pacientes diabéticos y aprendimos que los celulares, por ejemplo, tienen un uso importante. Pero los celulares, a lo mejor no el smartphone, a lo mejor con un teléfono que no necesariamente es smart, puedes hacer muchísimas cosas, muchísimas cosas para ayudarle a la gente a que siga su tratamiento, a que tome todos los días la medicina que necesita para diabetes, para hipertensión, para colesterol. Y eso transforma la vida de las poblaciones. Cada vez más los teléfonos nos vayan a ayudar a detectar muchísimas cosas más. Por supuesto que hoy si vemos un teléfono de estos, un, perdón, un reloj como el, como el iPhone, un reloj el de Apple o un teléfono con el iPhone, pues tienes muchas capacidades. La parte buena es que a medida que eso se va incorporando y va entrando a los diferentes modelos de telefonía, se va haciendo, como decíamos en una de LED se va democratizando y lo podemos usar eh, todas las poblaciones sin importar dónde estés. Entonces, diferentes especialidades de diferentes geografías, de diferentes bagajes son muy importantes. Eh, nosotros en la Fundación trabajamos mucho en eso y trabajamos con muchas universidades y con muchos hospitales para hacerlo realidad. No es la misma realidad como, como lo platicamos, la que se vive al interior de una clínica de salud, ¿no? Al interior de Tabasco, que lo que se vive en el Hospital ABC eh, en, en Interlomas o en Observatorio o en, el, o en el Tech Salud en Monterrey, ¿no? O sea, son realidades completamente diferentes y tenemos que ir viendo entre todos nosotros que sea alcanzable la, la, la tecnología a todos los medios, a todos los lugares, a, a, a cualquier lugar, en el, no solo en el México, sino en el mundo. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Eh, tal vez va un poco de la mano de lo que nos estaba comentando ahorita. Debido a la pandemia, se dio a conocer el importante papel que tienen los médicos y enfermeras para la atención a la salud, pero también se resaltó el papel del ingeniero biomédico. ¿Cuál cree usted que es el futuro de los ingenieros en este sector? Hoy la plática y todas las tecnologías aquí citadas es trabajo de, de, de, de ingeniería en un porcentaje muy importante. Eh, si pensamos en cómo uno de estos robots funciona para hacer una cirugía eh, con, con, con un da Vinci, pues si no hubieran estado los ingenieros trabajando en eso, por más de que el médico quisiera hacer algo, no hubieran podido. ¿no? Eh, si pensamos todo lo que hay en ciencias de datos, me parece que es crucial. Pensando en ingeniería biomédica, cuando veo las actividades que pasan al interior de un hospital, los procesos, los flujos en un hospital, pues el, la tarea de los, de, de los ingenieros es, es crucial. ¿no? Cómo vas avanzando, cómo administras los recursos, cómo logras hoy, el, el, en, en un momento que es complicado, eh, sacar adelante nuevos ventiladores. En el caso de, de Juntos por la Salud y lo que hicimos desde la Fundación Mexicana para la Salud con, el, con el, la Facultad de Medicina en la UNAM, con el Tech Salud, eh, también con la Fundación BBVA y con más de 500 empresas que apoyaron, se sacaron adelante ventiladores. Eh, hubo el desarrollo de ventiladores mexicanos en este periodo, en, en tiempo récord, ¿no? Y esos ventiladores se trabajaron en, entre ingenieros y, y ingenieros biomédicos. Y médicos en el Instituto Nacional de Nutrición, por ejemplo, para después hacer realidad que esos ventiladores están, estén disponibles. Y hoy, mientras estoy yo hablando aquí con ustedes, eh, el doctor March, que es colega mío y buen amigo de la Fundación Mexicana para la Salud, está en el aeropuerto de Toluca haciendo un donativo de ventiladores eh, que junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores se está yendo para países en el Caribe. Precisamente esos ventiladores desarrollados por ingenieros mexicanos y por médicos mexicanos. Entonces, creo que eso es un gran orgullo también de los avances que trabajando todos en conjunto se hacen realidad. ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Cristóbal Raír Cuautencos. Como ciudadanos, ¿cómo podríamos empezar a ayudar al sector de salud para poder empezar a crear una base sólida para el futuro? Bueno, empezaría de un paso anterior de eh, el individuo, ¿no? Y creo que como individuo nos tenemos que cuidar, ¿no? Decía yo antes, eh, la salud es participativa y quiere decir tú te tienes que cuidar. Entonces tengo que cuidar sin duda eh, mi salud y cuando hablo de mi salud realmente cómo me alimento, el, el deporte que hago, ¿no? Nosotros somos unos convencidos de que tengo que entender cuál es el estado de salud primero el personal. A partir de ahí alimentarme eh, correcto para mí, es decir, de, de, reconociendo que somos cada uno diferentes y después haciendo el ejercicio que, que deba hacer. Entonces, nace en, en, en la individualidad. Después pasa al grupo familiar y en el grupo familiar hay que trabajar con la familia en fomentar hábitos saludables de alimentación y, y, y de deporte. Y después de ahí a mi comunidad. Y entonces, cuando hablo de mi comunidad, hablo en mi trabajo. Entonces, yo les puedo decir, en la Fundación Mexicana para la Salud hoy, la gente está toda monitoreada por médicos y, y, y recibe apoyo de médicos y de psicólogos. Que estos realmente están, eh, están siendo cuidados en la medida que podemos desde la fundación, pero después la gente vuelve a su casa. Y cuando vuelve a su casa, la apoyamos en su casa a que realmente en esa etapa cuide también a su, a, a su familia y le damos tips de lo que debe hacer. También implementamos actividades conjuntas, por ejemplo, para que la gente pueda trabajar desde casa, para que la gente no se tenga que mover eh, o se mueva lo, lo, lo menos posible y eso ayudar a que tenga mejor calidad de vida. Y después estamos comenzando a hacer intervenciones a nivel de las comunidades. Hay comunidades que tienen menos acceso a temas de salud y menos acceso a temas de salud en ocasiones es agua potable. Y entonces hay que ayudar para ver cómo se gestiona lo necesario para que haya agua potable en el ambiente, para que haya acceso a una clínica de manera correcta y cada vez más deberemos ir haciendo que dispositivos como los que fueron hablados hoy en tema de monitoreo sean parte de cada casa. Es decir, cómo logramos que en cada casa haya, por ejemplo, un, un termómetro, ¿no? hoy un oxímetro, un baumanómetro y que la gente se acostumbre a seguir sus, sus, sus indicadores y con eso mejorar la salud desde el nivel individual, familiar y después de la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Justo como comenta, es algo muy importante, ¿no? Considerar que estas tecnologías realmente lleguen a todos y no solo a quienes puedan costearlas. Creo que es algo muy importante que, que debemos de considerar a todos los profesionales que estamos dedicados en esta área. Y, bueno... Por eso la de D de democratización, de, democratización ¿no? ¿no? Cuando, Cuando hablaba, hablaba yo de las D. La última la es precisamente cómo hacemos que todas las tecnologías estén disponibles para todos, ¿no? Cómo democratizamos la tecnología, precisamente así. Exactamente. Eh, bueno, muchas gracias por sus valiosas reflexiones. Hablo por más de uno de mis compañeros que nos ha brindado una nueva perspectiva sobre el trabajo que tenemos que hacer como, como estudiantes, como ingenieros, incluso como ciudadanos de este país. ¿no? no me queda más que agradecer nuevamente de parte de las tres agrupaciones estudiantiles de, de SOSBI, de IEEE, capítulo MBS y de Zomir, que estamos participando, así como del Departamento de Ingeniería en Sistemas Biomédicos de la Facultad de Ingeniería, eh, por haber aceptado a, a dar esta conferencia en, en este evento de sexto aniversario de, de la creación de la carrera y, y por compartir todos estos conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias, invitamos a todos los que nos están viendo a que se unan a la ponencia que tenemos eh, al rato, en la tarde, y también el día de mañana serán las últimas ponencias. Muchísimas gracias por su participación, licenciado. Gracias Así a ti, Kevin, y a, y a todas las asociaciones. asociaciones un un gusto, gusto participar con ustedes y siempre seguiremos sumando por México. Porque México es uno, es tu México, es mi México, es nuestro México y es responsabilidad de todos nosotros. Muchísimas gracias. Hasta luego.